Estamos con compañeros ganaderos de la zona del municipio de Ciuna y uh, la, una, una pregunta que, que está uh, en, en, en cuestión ahora es uh, la situación de la producción de ganado en la zona de biosfera de Bosawas y uh, en los cheros en de los pueblos indígenas. Uh, señor, ¿qué es su experiencia de la producción de ganado en esta zona? Muy buenas tardes, mi nombre es Herminio González. Sí, yo soy el productor de ganado aquí de Ciuna. Mi propiedad está como a 40 kilómetros de la Reserva de Bozaguas y como a 50 kilómetros al norte con las tierras indígenas. No estoy en las tierras de Bozaguas. No, no, no sé si hay mucho ganado en las tierras indígenas. Creo que son muy pocos y no son de comercio del exterior. Aquí se sacan novillos de engorde para los mataderos y también somos más productores de leche también. Sí. Manda... Aquí hay mucho ganado lechero en toda la zona. Sí. En su experiencia, uh, hay un alto porcentaje de la carne bovina producida en la zona que va por exportación o no? Sí, pero no, no en la reserva ni en la, ni en la tierra de nida. Hay bastante ganado sí. en esta zona. Entonces, señor, ¿qué ha sido su experiencia de la producción de, de su carne? de? De su ganado en, en esta zona en los últimos años. Eh, muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Cantarero Cárcamo. Este, pues en la experiencia de, de lo poco que tengo, lo que estamos aquí no estamos en, en, por ningún momento en la reserva. Nosotros estamos largo de la reserva. Y el ganado que nosotros tenemos es un ganado de propósito, leche, como dice el don Herminio González, leche y carne. Y vendemos por lo menos a los mataderos, ¿no? A los mataderos vendemos bien el ganado gordo ya que va para exportación o el ganado que ellos lo terminan de, de, de crecer, en los mataderos. Entonces nosotros, porque los mataderos aquí en Nicaragua, ellos repastan el ganado. Nosotros lo crecemos hasta cierta parte y ellos, los mataderos, lo, lo terminan de, como decimos nosotros, de tallarlo. Y en su experiencia, señor, ¿qué ha sido el papel de Ipsa? ¿Ipsa mantiene un buen control de la producción eh, de ganado? este el Ipsa ha estado trabajando. No está todo el ganado enchapado aquí en Tiuna en la región de nosotros, pero el eh, ISTA está trabajando. Nosotros como una organización que tenemos, que somos asociación de ganaderos y productores de aquí de Siona, este, hemos estado ayudando pues, a concientizar el, el, el ganadero que tiene que tener su ganado enchapado y, y su, su registro. Pues. Es, ¿Es correcto decir que ganado que no tiene su chapa debidamente Puesto e inscrito en el sistema de IPSA, no puede ser enviado por exportación. Sí. ¿Es sí. correcto? Sí, es correcto. El ganado por lo menos que ya le toman el, el, el, el cada ganadero el lista le va a tomar este sus datos sus coordenadas su finca donde está y, y el lista sabe muy bien se tiene que estar tiene si está trabajando bien tiene que saber cuántos ganaderos están en la reserva porque a nosotros cada este por decir así él, nosotros tenemos la finquita cuando nosotros vamos a enchapar por primera vez el ganado y ya entonces ellos van a tirar sus coordenadas y ya los dan el el cómo es el, el, cobi, ¿Ah? el cubo el cubo ya los dan el cubo y entonces ya ellos ya los ya saben dónde está cada de cada productor este la finca bueno muy muy buenas tardes mi nombre es José Ángel Rodríguez soy también productor y bueno, integrante de la asociación de ganaderos de, de esta zona, el municipio de Ciudad. Eh, bueno, mi experiencia pues como, como ganadero, eh, tenemos aproximadamente unos 12 años que empezamos en lo que es la ganadería y nosotros estamos lejos de, de la zona de la reserva. Eh, estamos, nuestro propósito es, es el aprovechamiento de lo que es los productos leches y de leche y de carne, eh, que son los sustentos de la familia. Eh, bueno, sacamos también este, anualmente lo que, este, lo que sale el novillo, eh, lo vende a los, los, a los mataderos y bueno, ellos se encargan de clasificar el que va a ser para consumo nacional y, y producto de exportación, de que ya es el, el que manda uno de mejor calidad también. Entonces, mi experiencia pues eh, es eso, y sea, si hay personas que están dentro de, de la reserva, que bueno, este, eso. Este, las autoridades pues este, son las que han ido manejando eso, pues, este, pero son personas que se han metido ilegalmente y están afectando también al productor que está eh, haciendo bien su trabajo. ¿IPSA puede controlar eso como institución o es fuera del control de IPSA ese ganado ilegal? Eh, bueno, según mi conocimiento pues no es, ellos este, se encargan del registro de, de, de todos los animales de la zona y entonces ellos no pueden registrar una finca, de generarle su código de identificación de establecimiento, si esa finca este, no está, no es legal y está dentro de una reserva, ellos no pueden generar eso porque ellos se están metiendo a un problema también. Entonces es... ese ganado es algo que ellos no pueden exportarlo este, fuera del país. Ese ya ellos lo, es una poquedad que lo, lo, lo, lo ocupan para consumo interno pues, de, de la localidad sí. y para entonces, de, en baja, producción en baja escala. En baja escala, porque no, no hay no hay probabilidad ninguna. pues Eso es algo que ilógico, que va a haber exportación de, de ganado fuera de la reserva si no, no puede estar legalizado. Okay. Uh, buenas tardes, mi nombre es Carmen Maylena, eh, eh, soy nacida y criada acá en Ciuna. Y mi experiencia es que las personas que están metidas dentro de la reserva están ilegales. Eh, Elixa se encarga de darle un, un CUE, un código único, a cada productor. Y si alguien está dentro de la reserva, no tiene derecho a ese CUE ni tiene derecho a, a la trazabilidad bovina. Eh, por ende, él no tiene opciones para que esa carne llegue a exportación, porque prácticamente él está haciendo algo ilegal. Y el productor que sí está legal, él. Eh, hace su trazabilidad y traslada su ganado hacia los mataderos en la capital, donde ellos se encargan de eh, clasificar las diferentes, los diferentes tipos de carne y cuál les sirve para exportar y cuál para el consumo nacional. Y este como cada productor ya tiene un código, este él tiene acceso a, a, a poder a hacer su trazabilidad y el que está dentro de la reserva no tiene acceso. Y es muy poca la persona que está dentro de la reserva porque no tiene opción, además de que es ilegal y lo prohíbe. El ejército de Nicaragua, si lo hallan en la reserva, le dice que tiene que salir de ahí. Sí. Estoy correcto pensando señora, que porque la gente que están criticando el sistema de control de ganado aquí van a decir que ah, sí, pero esta gente con el ganado ilegal van a poder meter de por debajo el ganado uh, en, en el sistema de IPSA. ¿Usted piensa que no es posible? No hay posibilidades de meterlo en el sistema de IPSA porque eh, las personas que están habilitadas para eh, el proceso de, de, de trazabilidad eh, se están bajo las normas del de IPSA. La chapa no es entregada al productor, solo la puede utilizar él irla a poner a la finca. Eh, con el código de cada productor, se paga en el banco y se le da el voucher, el voucher del pago al habilitado. Y él es el que se encarga de llegar a la finca a ponerle el arete. No puede el productor ponerlo. Mi nombre es Evelio Sosa, productor de, de ganado y soy directivo de la Asociación de Ganaderos. Bueno, eh, lo que está pasando ahorita con, lo, con la gente de que se mete a la reserva es algo, ¿cómo le dijera? Ilegal, ilegal a la fuerza. Como el que se cruza de Estados Unidos, ilegal, igualito. Lo sacan, se mete, lo sacan, se mete. Pero claro, el, el ICSA siempre eh, está trabajando en eso. Claro, el que está en la reserva no le dan este... No le dan código, no le dan un código. Es prohibido, definitivamente prohibido. Eh, la may, bueno, la mayoría de la gente aquí, el, digamos el casi el 100%, cada quien tiene su finca, su código, engorda a su ganado, lo, mata al mata, lo manda al matadero, de ahí pues el matadero se encarga en clasificar. Pero claro, el ICSA está trabajando en eso fuertemente ahorita. ¿Y usted tiene algún estimado de.? de de la cantidad de personas que se meten de manera ilegal en... No ¿Es le... alto? ¿Pequeño? Sí, no le podría decir que tantas personas, pero claro, no es mucha la gente que se mete, claro. Hay algunos que se meten. Es poco el ganado que, que meten a la reserva. Porque sí. el ejército lo camina detrás, como decimos. Ok. No, Entonces, ¿sería justo decir que el ejército está haciendo un trabajo importante de control de de, de, de, de esa actividad ilegal? Claro que sí, trabaja el el, el, el, el, el Magford y el, y el, el ejército trabajan en conjunto. Y el Marena. Ajá, y el Marena es correcto. es correcto. Ellos trabajan en conjunto ahí okay. ¿Y qué es su apreciación, señor, de la importancia de, um, del trabajo de Ipza en términos de estar mejorando la calidad de su producción de ganado? No, no, claro que sí, porque Claro, la gente, todo el mundo está mejorando su calidad de ganado y por lo menos hay un control. Se sabe a dónde está cada quien. El Ixa tiene un, digamos, un mapa, tiene un, un satélite, me imagino, que, que maneja dónde está cada quien. Como productores, nosotros estamos legales en las fincas que siempre han existido, porque en la reserva hay un carril, un carril que nadie puede pasarse de ahí. De allí para acá usted puede trabajar, puede comprar una finca, puede tener su código, pero del carril para allá no puede, es prohibido. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio Flores. Soy vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de aquí de Ciuna. Yo quería decirle que eh, respecto a lo que usted me está preguntando de la reserva, la, la reserva y los terrenos indígenas que son los que más mm, es el ojo del huracán, donde está viendo pues que nos están emproblemando respecto a eso yo soy nacido aquí, tengo 52 años y, y se, todo el tiempo se ha sabido y, y ha existido una ley aquí que la reserva no se puede tocar lo que pasa es que hay gente que también son, que no respeta pues y ellos se van a meter escondidos allí y buscan a trabajar y si el ejército en ese, en el, cuando él pasa no lo encuentra ahí están pero si el ejército, este, cuando él sale a, a patrullar a la reserva y todo, el ejército saca todo el que hay y encuentra allí. Pero claro que es grande, la reserva es grande y, y el ejército en poco, pues, es, le cuesta bastante encontrarse con eso. Entonces, este, allí es donde tal vez nos está perjudicando a nosotros. Yo mi finca está aproximadamente como a 60 kilómetros de la Reserva, yo estoy largo buscando Rosita, buscando Río Blanco, todo eso. Y, y este, todos los ganaderos que aquí trabajamos, los que estamos asociados a la Asociación de Ganaderos, no estamos ninguno de nosotros metidos en la Reserva, ni nuestros amigos que, están, que viven cerca aquí, en los alrededores. No, se nos ha metido, puede ser que se se nos ha metido gente, pero ha venido de otro lado de manera ilegal. pues pero si el ejército los encuentra, yo estoy seguro que los saca. Porque el ejército camina con el Marena, con el Magford, todos ellos. Y, y allí no se puede. Pues respecto al ICSA, el ICSA tampoco le da, le da eh, el código para trabajar en una finca si, no está, si está metido en la reserva o si está metido en tierras indígenas. Tampoco no le da el código para trabajar y enchapar su ganado. Entonces nosotros tenemos, y cada que nosotros hacemos reunión es lo primero que se habla de eso, de que tenemos que respetar los límites de la reserva, los límites, y se le aconseja también al socio de que no vaya a comprar tierras a los indígenas, porque los indígenas existen, pues que ellos también quieren vender y, y hacer su realito, pero lo mejor y lo legal es no irte a meter allí, porque es, es algo que no, el gobierno siempre ha mantenido su, su comercial donde dice que no podemos estar metidos en la reserva, no podemos estar dañando la reserva y todo eso pues. Entonces nosotros trabajamos hasta de manera controlada en nuestra finca, porque en nuestra finca trabajamos de manera controlada con, la, con las montañas de por lo menos hay un ojo de agua, nosotros tenemos que salvarlo, no, no destruirlo, tenemos que darle mantenimiento más bien para que ese ojo de agua no se seque, todo eso. Eh, nosotros aquí somos una gran cantidad de, de, de ganaderos productores aquí que nosotros al mes creo que salen aquí como 13 mil y algo de, de, de novillo para los mataderos. Sí. Nosotros, el, el, la misión de nosotros es crecer el ganado, se lo vendemos a los mataderos y de allí pues ellos hacen los negocios que van a hacer, este ya es de ellos pero el, el trabajo de nosotros es ese, pues agarrar el ganado, crecerlo y se lo vendemos al matadero. Ya va enchapadito, va, va bien pues ya de transabilidad y todo autorizado por las autoridades, que el ICSA este, no, le, no le permite pues que un animal vaya sin sus su aretes y sus cosas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mel Soy ganadero asociado a esta asociación de ganadero acá de Ciuna. Eh, actualmente, pues, tenemos una propiedad acá en la comunidad de Campo 1, También yo hacía el papel de, de vendía, vendo servicios, ya servicios de, digamos, habilitados por parte del Ixa, donde el productor pues, hace la contratación del habilitado para ir a retear sus animales, su ganado bovino, donde también el habilitado la función que hace es establecer los registros productivos, registros de movimiento, registros de inventario, registros de nacimiento, ya al productor. Esto de, del areteado, esto de lo que es la trazabilidad bovina, pues se hace asociado a través también de productores que están dentro de la misma asociación de ganaderos. Ya, porque se está buscando de que haya una regulación, una regu regular, al productor, no regularlo, no te, no, tal vez no te digo que es controlarlo, sino que regularlo en la parte de calidad, que el productor obtenga calidad, en su ganadería y la calidad la vamos obteniendo con los registros, porque verdaderamente sabemos de, digamos, qué fecha nació de tal ternero, vamos controlando peso al momento del destete. Ya, porque si buscamos calidad, buscamos exportación, tenemos que ir haciendo diferente. Como productor, tenemos que ir actuando diferente, como, digamos, de que. ...a través de los sistemas silvopastoriles. Con sistemas silvopastoriles buscar cómo conservar más los ojos de agua, conservar más las fuentes hídricas, ríos, caños. Establecer sistemas silvopastoriles, digamos, con, con árboles forrajeros que también ayuden a que el ganado se alimente. No solo se alimente la parte de gramínea, digamos, también que haya forraje, Buscar cómo establecer cercas vivas, banco de proteínas, ya... Si, si nosotros ejercemos una trazabilidad bovina eficiente a como lo manda pues, el mandato, digamos, el, nuestro gobierno, a como lo manda el ICSA como tal, porque el ICSA es el que regula esta parte de la trazabilidad, nosotros podemos ser eficientes en la exportación, eficientes como, como ganadero. Ya. Cuando un productor quiere inscribir una finca LIXA para sacar su código de finca, el ICSA pide pide papeles. Ya, enseñame tus papeles, tu título, tu esto. Y si eh, en base a eso lo leen, lo, lo revisan, si está dentro de la reserva no hay código de finca. Ya, porque no puede haber ganado trazado en un lugar que sí. es prohibido. Sí puede haber ganado en zona de amortiguamiento, porque estamos en zona de amortiguamiento, sí. pero no en zona núcleo. Es prohibido por el avance de la frontera agrícola y todo eso, que nos va a traer en un futuro, pues, digamos, digamos, devastación pues al medio ambiente, entonces, en esa forma pues estamos trabajando y... Eh, ¿Cuántos, ¿cuántos asociados son? En, entonces ya son 279 digamos asociados, hay una organización sólida, ganadera, entonces solo lo que hace falta es pulir, ir puliendo, para que en verdad pues ten, seamos compactos a la hora de competir, tanto por la leche, por la carne, por la calidad, por la cantidad, ya. Entonces ya tenemos 279, que sí, ya hay un, una buena materia prima para, para buscar. Esto que lo, lo asociado, pero hay muchos también productores que no están asociados, pero son productores de mucha fortaleza en la parte bovina. Para la Asociación de Ganaderos y Productores de Ciuna es muy importante adoptar prácticas de, eh, innovadoras para protección del medio ambiente, ya que debemos de hacer conservación de agua y suelo. Eh, de hecho se practica, eh, la, la quema eh, no se realiza este, y la, el despale indiscriminado eh, a orilla de los ríos y eso el, por lo general el productor es muy respetuoso con los ríos y, y la agua ya que este, sin la agua y, el, y, y eso no puede mantener su ganado. ¿Qué tan factible piensa usted, señor? Es, son las políticas del gobierno de desarrollar prácticas silvopastoriles y prácticas de regeneración natural, y prácticas del bosque y prácticas de reforestación. ¿Usted piensa que esas, esas políticas del gobierno van a dar resultados? No, yo digo que, que sí van a dar resultados, porque claro que es importante eso. Eh, eh, tiene mucho entusiasmo el productor con, con la implementación de... Eh, se, hemos estado en varios talleres sobre la regeneración y la implementación de, de la captura de, de carbono. Este, y sí, se ve que tiene entusiasmo el productor. Sí, con la implementación de, de todos esos sistemas agroforestales, agro pastoriles y todo eso, porque de hecho estamos en, en la zona que es, que es para eso. Supongo que ustedes, uh, por, por la naturaleza de la zona, tienen relaciones con los pueblos indígenas. ¿Son, son buenas relaciones? O? No tenemos nada inconveniente con ellos, siempre nos llevamos bien con las comunidades. Correcto. Claro que sí. Es muy buena la relación con las comunidades indígenas. Sí. Yo hace uno dos o tres meses yo vi un reportaje de un periódico estadounidense donde dice que, que nosotros los ganaderos estamos aprovechándonos de la reserva de Huesaguá, las tierras indígenas para engordar nuestro ganado. Yo quiero decirles que, que no, no es cierto pues, nosotros no estamos aprovechándonos de la reserva ni de las tierras indígenas, sí deben haber gente que, que, que y, y, gente inescrupulosa pues que llegan y como en todas partes, pero sí nosotros como ganaderos que estamos constituidos ilegalmente, estamos por las vías legales trabajando como debemos de trabajar, salvando nuestras cuencas de acuáticas y todo para, para, para dejarle a nuestros nietos porque si nosotros nos ponemos desde ahorita a dañar todo, no le vamos a dejar nada a, a nuestros a la futura sí. las futuras generaciones entonces nosotros eso no estamos viendo, nosotros como asociación de Ganaderos lo venimos viendo hace años de que no, no ni, nosotros ni nos arrimamos allá a la reserva para que no los dé ganas de, de estar allí molestando porque allí este sí yo fui una, he ido unas dos veces a pasear ahí eh, cuando yo anduve era bonito es, es bonito porque se ven los animales eh, de monte, todo allí, uno los logra ver en el día. Y, y entonces eso da ganas más bien de, de aumentarlo, de aumentarlo para que siga creciendo. Entonces, no es cierto que nosotros como ganaderos aquí en Nicaragua estamos este, destruyendo la reserva. No, nosotros estamos trabajando por las vías legales en terrenos que no estamos largos de la reserva. Y, y calculamos pues de que por algunos cuatro que estén allí molestando que el ejército en una de estas las agarra y los saca de ahí, no, no, no, no es justo pues de que nos estén criticando de esta manera. Todo el gremio. Todo sí. el gremio porque no es así. Bueno, mi nombre es Julio César Portocarrero, soy nativo de aquí de Ciuna, soy productor de este municipio, un productor joven de hace unos 10 años, he comenzado en la parte de la, de la ganadería y la agricultura, pues dos funciones que, que nosotros hacemos aquí. Y si sí, nosotros estábamos leyendo un día algo que subieron a las redes sociales, de que se estaba criminalizando todo el gremio ganadero, se estaba diciendo de que... Carne a base de sangre, algo así relacionaron sí, el tema. Carne de conflicto, Es llaman. correcto. Eh, como que si nosotros, o sea, el gremio de ganadero está viéndose a, a tomar esas tierras, matándolo a los dueños, que son esos, los, llámese las etnias Mayana o las etnias misquitas, sacándolos y apoderándolos de esas tierras. Pues en este caso es totalmente falso, porque hablando por lo que somos, los, los que nos conocemos, los ganaderos de antaño, Casi toda la mayor parte de los ganaderos de hace mucho tiempo, por ejemplo, es que somos nativos de Ciuna, ¿verdad? este Nosotros tenemos las propiedades aquí cerca, de Ciuna. Sí. Y incluso, pues, la propiedad, tengo una yo tengo dos propiedades, una de ellas, las dos están inscritas en derechos reales, ¿ya? Y cuando una, una propiedad está inscrita en derechos sí. reales, no es tierra indígena ni tierra de esa que no se puede titular. Entonces... Es bueno por eso que, que nos visiten y que usted lo divulgue para que no estén criminalizando el gremio ganadero porque dicen los ganaderos, o sea, a todito sí. nos encierra Y al final cuando venga un, una, una sanción o algo que sea, que no nos compren el producto, los mataderos porque no van a hallar a quién venderle, los afectados van a ser, vamos a ser nosotros como ganaderos. Y de nosotros dependen un sinnúmero de personas. Sí. Por ejemplo, en cada una de mis fincas, en una hay seis trabajadores, sí. en otra hay cuatro, solo ahí son diez. Sí. Que ordeñan, que, que el mandador, que esto, sí. que el otro, hacen un sinnúmero de actividades. Y al yo no poder vender un animal para pagarle a, a, a... O sea, no poder vender un animal, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a pagar a esa gente? Yo lo que voy a hacer es despedirla. Sí. Y se va a perder todo. Por una mala por una mala divulgación sí, pues, sí, de sí, alguien sí. que lo está haciendo con, con ideas de, de, de, de perjudicarnos. Sí, pues. de porque sí. yo no digo que, que no sé, pues, porque yo no ando detrás de nadie. Si habrá gente metida ahí. Pero de la gente nativo, de lo que somos el gremio aquí en Ciuna, de la asociación de ganaderos, pues nosotros estamos ¿Seguro seguros que no? de que no, pues porque sí. la finca de él, una de que tiene por aquí, una tiene ahí, yo la conozco, otra que tiene más, sí. son tierras que, que son de aquí, pues, del, del municipio de Ciuna. Sí. Que yo sepa que un colega de, de, de, de, de, de, de profesión, diríamos, como ganadero, que yo sepa que está metido en la reserva de los que yo conozco y de los que yo me, me relaciono, no. Entonces, fuera bueno una aclaratoria pues sí. en